Bienvenidos aventureros, hoy nos encontramos en Xochimilco, un parque inspirado en las trajineras de la Ciudad de México, se encuentra dentro de Sabach. es una experiencia inolvidable donde estaremos en, con música, baile y fiesta, acompáñenme y suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido y dejen un like para que traiga nuevas aventuras. Aplauso para ustedes, un fuerte aplauso para son, son lo más importante para nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en esta su fiesta. Familia, mi nombre es Felipe, les presento al que va a estar aquí con nosotros, él va a estar haciendo el esfuerzo físico toda la noche y ¿sí? durante tres horas aproximadamente vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro capitán. Un desorden vale repiten repiten después de mí venga y dice para arriba, ¡Para arriba! Oh, you... Yeah. 好 Ya no puedo soportar que esto no sin olvidar, porque respiro por. Llegando, y balando llegando Bueno, nuestra experiencia ha llegado a un fin. Yo se la super recomiendo ya que es una experiencia de fiesta, de baile, de cantar. Además de que la gastronomía que nos ofrecen es muy típica de la República Mexicana. Es una experiencia inolvidable. Suscríbanse a mi canal y no se olviden de darle like. Nos vemos en el próximo video.